saludos desde Crescante hoy platicaremos acerca de los hábitos y cómo lograrlos la verdad es que todos tenemos sueños y proyectos eh, que queremos para mejorar como personas y profesionales pero eh, difícilmente estos se van a materializar si nosotros no eh, generamos buenos hábitos los hábitos son pequeñas tareas o comportamientos que se repiten diariamente y de forma automática y sin esfuerzo, por ejemplo lavarse los dientes, para algunos de nosotros, hacer ejercicio, practicar meditación, pero eh, formar estos hábitos lleva un cierto proceso, o sea no los vamos a hacer de la noche a la mañana, definitivamente algunas personas dicen que se necesitan 30 días, otros 60 y, y otros más hablamos de 90 hasta 120 días para lograr que eh, esto que estamos haciendo conscientemente permea al inconsciente y se haga prácticamente automáticamente, entonces eh, vamos a platicar, vamos a definir cuatro pequeños pasos que creo que son importantes para hacerlo, ¿no? definir, uno es definir lo que se desea, en este paso tenemos que preguntarnos qué es lo que queremos sentir y de eso que queremos alcanzar. O sea, qué queremos sentir de eso que queremos alcanzar. No nada más eh, las ideas vagas, sino qué queremos ser para hacer. ¿no? Y creo que eso es importante. Lo posible y lo sencillo para acercarte a la menta. ¿Qué quiero decir Planifica pequeños pasos que nos vayan generando acción. Nuestra acción, nuestra, nuestro enfoque. Y acuérdate de eso, focus, siempre enfocarse. Siempre tiene que estar en el proceso para acercarnos a la meta. Porque la meta puede ser muy lejana. Pero si la vamos dividiendo en pequeños pasos. Podemos establecer programas o podemos establecer eh, esta parte de ir generando pequeños objetivos o pequeños logros que me hagan disfrutar el camino. Tres, pues buscar herramientas ¿no? que te acompañen en el proceso. Puede ser un mentor, puede ser eh, algún libro, artículos, toda aquella información y contenido que te agregue valor para el nuevo conocimiento. Cuatro. Revisa tus bloqueos o conflictos. Aquí tenemos que revisar esa historia que nos contamos a nosotros mismos de quiénes somos, qué merecemos y qué no. Tal vez este es el paso de introspectar sea el más complicado. Eh, y por ello te, lo, te recomiendo que lo escribas y tal vez acompañan, acompañándote de alguien a quien se lo puedas compartir. Y que conozca el proceso de revisar las creencias limitantes. Hay un coach que te puede ayudar para poder trascender esas creencias. Platícame si estos cuatro pasos te han servido para generar un hábito. O si lo quieres experimentar y comentar. pues Simplemente dale like y compárteme tus experiencias. Por favor si te gustó el video ponle un me gusta para sentir que, que, que estamos llegando a la comunidad. Nos vemos en la próxima.